Días, primer día de uni, eh, Sony 17 y, y el bus para y 20 así que me voy, <risa> luego os cuento bien, ¿vale? Y te deseando suerte. Sí. Hola, acabo de llegar a casa, os explico un poco lo que ha sido el día en sí, ¿vale? Aunque he de decir que por TikTok acabo de subir tres vídeos contando un poco eh, pues cómo ha sido mi día y cómo me estoy organizando y tal, y, y os enseño también lo que hay en mi bolso porque creo que voy a empezar a utilizar TikTok para hablar sobre medicina, contestar vuestras dudas. Y no sé, como que me parece una plataforma bastante cercana y en la que puedo hacer vídeos, todos los días tenemos el mismo horario. Y bueno, de 8 a 10 y de 1 a 3 tenemos clases teóricas. Y de, de 10 a 1 en teoría tenemos eh, prácticas, pero no tenemos todos prácticas todas las semanas. Esas horas las podremos utilizar para estudiar y para adelantar cosas y tal, entonces guay. Pero claro, hoy, hoy es el primer día y las dos primeras horas han sido como presentaciones y tal, entonces no hemos dado clase y esas tres horas y pico que hemos estado fuera, eh, pues nada, hemos estado los de clase tomando un café y después ya hemos dado dos clases. Bueno, os voy a contar también un poco las asignaturas de este cuatric eh, bueno, tenemos cinco asignaturas, eh, dos de ellas son anuales y tres cuatrimestrales. Los cuatrimestrales son derma, otorrinolaringología, eh, anatopato, que es anatomía patológica, eh, después pato y por último cirio, eh, que es el pato y cirio, son las dos anuales. No sé, estoy súper contenta, eh, es un año con muchos, muchos cambios porque, bueno, por si no lo sabéis, yo estudio en la facultad de la UPV del País Vasco, de HU. El primer, segundo y tercero de carrera son en Bilbao en la facultad de Leyoa. Pero en cuarto ya empezamos en hospital, entonces ya puedes elegir como aquí qué hospital ir, si a Basurto eh, cruces, en en Vitoria o en Donosti, en Gipuzkoa Así que yo me he vuelto a casa porque yo soy de Donosti y he vuelto a casa. Y es como que por una parte me da mucha pena no estar en Milbo porque al final... Eh, pues eso, han sido tres años muy bonitos y sé sí que he hecho de menos muchas cosas que me aportaba Bilbo, pero a la vez, eh, como en casa en ningún sitio y también estoy muy contenta de volver a casa y pues eso, de estar con mi madre, con mis amigos, con mi familia, con mis abuelos cercanos no sé... Eh, por esa parte estoy muy contenta. Es muy raro también porque el año pasado, bueno, en primer segundo y tercero en mi clase éramos como ciento y pico. Y este año somos nueve de castellano. Es muy fuerte la diferencia. La forma de tomar apuntes ya se iba a cambiar mucho. Evidentemente eh, voy a ir a clase mucho más. Bueno, hasta el año pasado como al ser tantos en clase al final si tú ibas a clase y no estabas en primera fila es que no te enterabas de nada. Porque al final, no sé, yo sentía que la mayoría de los profesores como me un poco al aire y no al alumno. Y era muy difícil... Eh, pues es seguir el hilo, no perderlo Y hoy en las dos clases he estado como súper atenta Bueno, he cogido este bolso Que es de SOS del año pasado El libro para leer en el bus De plenamente, que por cierto me está encantando Aunque tampoco llevo mucho Esta es mi agenda de este año Que eh, me he cogido una agenda con vista semanal Que es bastante grandecita y no pesa nada Porque yo necesito como apuntar muchas cosas Y en el planificador mensual tan pequeñito Como que no me entra todo Compré un tamaño de Donosti La marca es esta, Cubadis pues si alguien me quiere buscar, ¿vale? es una marca francesa el estuche, que es el mismo de siempre mis gafas de ver, mi cartera mi cartemplora, que la tengo ya la pobre un poco destrozada porque la tengo de ya desde primero va conmigo a todas partes el iPad, que me lo he cogido hace nada, hace un par de semanitas porque creo que para la no me va a venir súper bien y de hecho hoy ya he descubierto que sí, me he cogido este teclado aparte no me he cogido con la funda con el teclado Porque prefiero separado, pues, por menos por el momento No sé si me acabaré cogiendo el otro También el cargador del de iPad por si acaso Y después el iPad que es precioso Me lo he cogido en rosita y me he cogido el de anterior generación El de cuarta generación Porque pues era más barato y básicamente Para lo que lo necesito para mí es más que suficiente Lo que he hecho en esos dos clases que han dado Materia pues eh, Ha sido descargarme los dos temas Y he ido anotando cosas He eh, subrayado en amarillo lo que mencionaba Pues profesor que estaba una comisión del año pasado, vamos, ahí yo creo que lo ves bien, ahí verdad, sí. Y nada, después en azul con el lápiz he ido haciendo pequeñas anotaciones que igual no estaban o que me parecía interesantes tenerlas, y en rosa algo así más destacable. O así. Esta es mi organización de este año de momento, no sé si cambiará, yo estoy poniendo al día. Miércoles he decidido grabarlo en un par de semanitas porque un día era como que no sé, no tenía, no tenía casi nada grabado, así que voy a hacer un par de semanitas, ¿vale? A veces grabaré con él. El... Bueno, os cuento por la calle que tengo que coger el bus. Que sí, cuando esté en la calle grabaré con el móvil porque no no estoy llevando la cámara, pero cuando esté en casita os grabo la cámara, ¿vale? ¿De acuerdo? Se preparó específicamente ¿De acuerdo? Hablo de los simulacros y luego quiero comentar la cosa del manual no. eh, Bueno, pues algo pasa con el tema de los eh, puestos y del tema de los... Hello mm, vale. os voy a contar cositas porque, bueno, me voy a poner unos pendientes Hoy es miércoles, o sea que hoy ha sido el tercer día de clase y os vengo a poner un poco al día eh, Vale, el lunes, pues ya sí, os cuento un poco lo que fue el lunes eh, A la tarde fui a correr, y el martes eh, tuvimos Derma, o sea, ayer tuvimos Derma a primera hora, que me encantó la clase La verdad, a segunda hora tuvimos eh, Anatomía patológica Evidentemente todo lo que aporta mejor, pero Madre mía acabo de pisar mis gafas Después de esas tres horas libres tuvimos eh, Clase de patología Y después de cirugía, siempre tenemos el mismo orden ¿Vale? menos la primera hora Que vamos cambiando entre otorrino y Derma eh... Vale, ¿Qué más cosas? Tema importante que creo que se va a ver en este vídeo o si no lo digo va a ser como muy spoiler ya en la siguiente que haga sobre esto lo digo sí o sí Academia Smear, tengo que elegir Academia eh, es muy fuerte porque estoy en cuarto, pero es que la mayoría de Academias abren ya plazos de inscripción y eh, no es que en quinto o sexto no te puedes apuntar sino que si lo haces en cuarto te sale bastante más barato y es como que tengo mucha duda de Academias eh, bueno, voy a plantearme en cómo estaba la semana pasada, ¿vale? porque eh, estos últimos días me he informado bastante y me, me he intentado poner como en situación y ya creo que estoy entre dos academias, pero no lo quiero desvelar eh, porque no sé si realmente es en la que me voy a quedar, en alguna de esas dos. Así que... Mmm, estoy nerviosa. Bueno, me callo ya porque... Mmm, Es jueves, eh, acabo, bueno, acabo de llegar a casa, no, acabo de comer. Mm, he llegado a casa como a las 4, menos cuarto, ahora mismo son las 5 menos 20 y bueno, estoy tomando el cafecito de la tarde. Os quiero contar un poco pues, no sé, lo que voy a hacer esta tarde y los planes que tengo el fin de semana. Pero bueno, voy a hacerlo cortito, ¿vale? Lo prometo, porque ayer me enrollé muchísimo. Hoy estoy grabando, ¿verdad? Sí, sí. Os voy a contar un poco cómo he organizado Porque tengo más compromisos este fin de semana Y además también, evidentemente, quiero salir de casa Con mis amigas Y, y con mi novio Y quiero hacer deporte Entonces, pues eso, que me tengo que organizar Y bien, vaya Son las 5 menos 10 ahora mismo 1 y 47 Así que nada, me terminé de tomar el café Recojo la habitación porque la tengo mmm, Vamos, que es que he llegado a casa con hambre y he dejado todo tirado. Literalmente. Entonces ahora pues eh, toca apechugar con eso. <risa> y quiero estar una hora estudiando neuro. A ver si puedo en plan una hora a full. A ver si me entero de todo el tema. Sé que no me va a dar tiempo todo el tema. Pero bueno, que sea tener una idea general. Y después la siguiente hora quiero hacer la comisión de cirugía. Que no me va a dar tiempo de hacerlo en una hora. Probablemente no. Pero lo voy a intentar. Y después ya quiero ir al gimnasio. O sea que para las 7 y media máximo debería estar en el gimnasio. Y después ya llegaré a casa, me, me ducharé, cenaré. Y poco más haré porque es que mmm, me levanto a las 6 y 20. O sea, necesito descansar. Para las 10 y media me gustaría estar el dormido. Y eso, ese es mi plan de hoy. No me voy a adelantar a mañana ni al fin de porque si no igual como que mal, ¿no? Yo creo que igual ya lo iréis viendo. Pero pequeño gran spoiler, el domingo es el Market. Así que mañana tengo que preparar más cosas. Y, y el domingo va a ser un día muy guay. Bueno tengo ganas, pero pues estoy nerviosa también, no sé. Pues han dado este lápiz en la una. después cuando no lo acabas, pues puedes plantar lo que hay dentro, que es una semilla de alguna bueno, planta, no sé exactamente. <risa> Sí, muchísimas. Cuadro químico. Y adicción de los pares canales, parece los pares canales. Vale, después Repetimos. la comida es más chill, o sea lo que quería hacer a tope y esta hora y evidentemente como no me ha dado tiempo hacer ¿no? eh, ni la mitad porque mañana por la tarde no voy a estudiar el sábado por la tarde tampoco y el domingo entero tampoco, pero de sábado a la mañana lo voy a aprovechar eh, es que tengo muchas ganas de enseñaros cositas, estoy súper nervioso por el market, encima es como que me quedan cosas por preparar vamos a ver la He llegado a la casita hace un rato pero estoy agotada. son las 5 y media es que yo no entiendo qué hago con mi vida es que se me hace tardísimo siempre en realidad no creo que nada en la uni esta semana esta semana es un poco más de ponernos al día, vale todos un poco y ya eh, los siguientes vlogs ya intento enseñaros más ayer me llegó este paquete que lo tengo que abrir, pero es de StationeryPod pues sí, que lo tengo que abrir pero ahora mismo no tengo tiempo porque bueno, he intentado acabar la comisión, pero es que mmm, todavía no he acabado. Yo no sé cómo voy a hacer este cuatrio porque es que me está quitando muchísimo tiempo. Porque es como que eh, siempre veo fallas o cosas que puedo hacer mejor o cosas que están como demasiado extensas o explicadas eh, como muchas veces. Y pff, al final me acabo tantas veces que mmm, bueno, da igual. Eh, ahora mismo me voy a duchar porque he quedado con Aid y bueno, va a venir a casa un momento para ayudarme con unas cosas que ahora os cuento. Y después ya nos vamos a pasar la tarde por ahí. Eh, se me ha olvidado grabar el vlog, evidentemente. Es que esto sí se me olvida. pero vamos a buscar una luz. Para aquí. Os voy a enseñar. Y Llevo para de Sara con este bolsito de Shibumi que me lo he hecho a mano, y me encanta, es en mi bolsito favorito mismo. Esta camiseta de Brownie, que es así, en más largo con esto, así abierto. Y esta es chaqueta de Supreme, desde hace bastante tiempo. Y la... <ríe> Mi perdición ¿Eh? Lo que me está costando es parar el market El otro día y en estas dos maletas y, y una bolsa más también Y ayer sé que toda esta ropa Somewhere along the way. Well, maybe you just need... No tengo Hola, eh, he estado con mis amigas teniendo mi Me gusta mucho el outfit de hoy Es eh, americana Bolsito Este vaquero de, de hace muchos años si anchito y las comerse y después esta es una blusa y es en plan asimétrica y es más larga es muy guay lo que pasa es que estoy afónica me duele bastante bastante la garganta y estoy con un tos todo bien llevo. Bueno, tengo la voz mejor, por lo menos. <risa> <risa> Dos y tres. <risa> wow. Esta es la buena. eh. Uau, qué buena pinta, ¿eh? Mari, ya es por la tarde, se me olvidó grabar completamente. Estamos aquí, llevamos aquí todo el día etiquetando la ropa. Os, os habré puesto fotos porque es verdad que se me ha olvidado grabar. Pero muy guay, todo muy guay. Ahora os enseño un poco cómo va el market. Son las 5. Dios, decía que sí. Ay, no he grabado la comida Bien Ah, pensaba que quería ¿Qué tal vas? A ver Eh, no Hola chicos eh, Bueno, no puedo hablar mucho porque estoy afónica Pero quería ponerse un bueno, ayer fue el día del marketing, me lo pasé súper bien Fue una experiencia increíble Pero acabé agotada Y bueno, estoy mala, ¿vale? pero No es que esté fónica, es que estoy mala Y ayer me acosté ya mmm, con bastante malestar Y me he levantado fatal Entonces no he ido a clase Porque a las 6 de la mañana estaba, que no podía con mi vida Ay, okay. o Son sea, las 5, es 19 de septiembre Y a las 7 tengo Charla de Mirastudios eh, Me gustaría contaros más cosas Porque es que tenía para ayer preparado un vídeo en blanco que me encanta. Pero es que necesitaba grabar la voz voz off y no tengo voz. Así que que lo que hay. que que el curso cuando empezó hola Hola nuevo nuevo. En el esta esta esta caja. Oh, no sé si se la habéis, pero pesa una barbaridad. Vais que hacer un unboxing conmigo eh, no sé por dónde empezar porque en verdad como que yo pensé a grabar un vídeo aparte entonces como que igual veis un poco la caja pero no lo que hay dentro vale y después lo otro eh, son los manuales de, de CTO <coughs> que todavía no sé a qué academia voy a ir pero bueno me han enviado los de CTO sus manuales para echarles un quiero verlos de verdad porque aquí tengo Tres manos de mil historias que nos dieron Uno el primer cuadril, el y tercero y dos el segundo Recuerdo mal Entonces me gustaría compararlos Y mañana tenemos charla de Amir O sea, está haciendo sí, Me gustaría un poco compararlos Porque es que tengo muchísima duda, tío Es que todavía estoy en cuarto, ¿sabes? Pues es como que realmente no sé ni cuál es mi método de estudio todavía Entonces, pues, no sé Se me hace muy bola Yo creo que lo más decisivo para mí Es el... Donde quiero hacerlo, en plan el si quiero estar en casa o el si no quiero estar en casa Y yo la verdad es que soy una persona eh, que tiene mucha mamitis en excepciones Entonces, no sé, es como que me hace tirar más hacia Zeteo o, o Amir que hacia Mirasturias. Asturias Pero luego el método es como que no sé si me convence más el de Mirasturias Asturias o el de las otras academias Entonces por eso tengo tanta duda, ¿vale? No sé si, si me explico, que me da rabia tener que regirlo ya bueno, vamos a hacer el unboxing de Stationery Pop Oh. a la pues es preciosa. Mirad qué chula, es buenísima. O sea, tengo una cara, es que de verdad estoy pocha pocha. Bueno, ahora manuales, bueno, ¿vale? Vamos a por los manuales. Oye, por cierto, si sí, con lo de las academias me podéis ayudar, yo encantada. Es que estoy pidiendo consejo y opinión a todo el mundo que conozco. O que sé que estudia medicina y que hace el mío que está en ella, o sea. Y también eh, estoy viendo un montón de videos en YouTube, pero es como que mi problema sigue siendo este, entonces como que no lo sé. Hijo, como que yo no sé enfocar esto, eh, de verdad. Bueno, bueno. No puedo creer, No me puedo creer que esté.. Eh... Que tengan mis manos los manuales del mir. A ver, por favor, que yo estoy en cuarto. La verdad que son muy chulos. Buah, me encantaría que tuvieran anillas. Me parece como mucho más cómodo a la hora de estudiar. Bueno, también os enseño uno de Mir Asturias para que lo veáis por dentro. Ahora me falta ver los de Amir, que por lo que tengo oído son bastante más esquemáticos. Gine... Madre mía, pero ¿cuántos manuales hay? Pedia... Dios, qué tocho. Madre mía. Vale, la verdad es que me parecen muy chulos. Me hace como ilusión, pero un poco nerviosa, se lo prometo. Descansar un rato y después a ver si termino las comis. Y ya está. Bueno vale, o sea, qué guay, eh, acabo de estar en prácticas de neuro, que he venido hoy, bueno, que no me tocaba, pero los profesores son súper majos y no sé quién nos digamos, para ir cuando queramos. Bueno, me voy corriendo porque ahora tengo clase teórica de patología, de neuro también, y guau, wow, pero me ha encantado, me ha encantado, o sea, qué contenta, me ha tocado además una resi súper maja y el médico también super majo, o sea, estoy encantada. me he estado mal, he llevado bastante similar al gym, aunque he hecho algún día a veces en casa, pero no es lo mismo. En plan, no sé, el salir de casa, la ver a gente, no sé, estoy contenta, aunque. <tose> <tose> que se fue con un catarrito, la verdad.